este vídeo vamos a ver cómo publicar un contenido realizado con Excel Learning en Procomún. Después veremos cómo podremos editarlo con Excel Learning Online. Sí, desde Procomún podremos editar nuestros contenidos creados con Excel Learning con Excel Learning Online. Pues nada, empezamos. Abrimos Excel Learning y vamos a publicar un contenido vacío. Así nos servirá como plantilla para cualquier contenido que queremos o que queramos crear en Procomún desde cero. Nos aseguramos antes de nada que el botón de modo avanzado está activado y que la pestaña propiedades tenemos cubiertos los campos básicos, ya que Procomún nos va a pedir estos datos. Título. Y hacemos un exportado tipo estándar educativo, score 1.2. Para trabajar en ProComún, previamente deberemos habernos registrado. Y haciendo clic en iniciar sesión, deberemos estar identificados. Pues nada, vamos a ver. Una vez identificados en ProComún, hacemos clic desde nuestro perfil en crear un recurso de aprendizaje el archivo exportado, nos lo sube, seleccionamos y pasamos a la siguiente parte del proceso, que será rellenar los campos que Procomu nos va a pedir. Seleccionamos una imagen en miniatura. Y en los campos obligatorios nos aseguramos de que estén cubiertas Clasificación, pues por ejemplo, de educación para un nivel de secundaria. El tipo de recurso, pues una de estas opciones y el destinatario. Hacemos clic en publicar. En estos momentos ya tendríamos ese recurso que hemos hecho en Excel Learning instalado en nuestro ordenador totalmente online. En este caso hemos elegido una plantilla vacía, pero si tuviésemos el recurso ya hecho, pues ya estaría. Os voy a dejar en un enlace el archivo de la plantilla porque así, de esta forma, nosotros podríamos generar eh, este contenido en Procomún y editarlo totalmente online. Si nos damos cuenta, debajo del contenido nos aparecerá aquí un icono de Excel Learning en donde nosotros podemos trabajar en modo totalmente online eh, el contenido que queramos publicar y por tanto compartirlo de una manera eh, a través de un enlace o enviándolo. Si nos damos cuenta, el Excel que estamos viendo aquí eh, tiene todas las opciones de Excel la instalación local. Esta sería la versión 2.7, aunque eh, hay una versión posterior, supongo que la gente de Procomún la actualizará cuando tengan un huequito. Y aquí podríamos pues, hacer todo lo que podemos hacer con Excel Online, eh, y con Excel Learning, desde crear contenidos, a crear nuestras actividades, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que, como estamos trabajando online, nosotros podremos publicar esas modificaciones de manera automática, simplemente haciendo clic en Exportar a Pro. Y en esta ventanita que se nos abre podemos hacer. como os comenté el, el archivo plantilla para que podáis generar los contenidos desde cero y si vosotros mismos tenéis contenido pues como os he comentado en el vídeo eh, exportado es con uno y seguir el proceso que nos marca pro como cuando queramos editar pues acordarnos que tendremos aquí disponible el acceso a exe online pues nada espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado hacerle clic en like y no os olvidéis suscribiros al canal, pues nada hasta otra, seguimos